Continuando con el efecto de los rectificadores sobre el sistema de potencia, vamos a hablar de los rectificadores hexafásicos. Quizás cuando hablamos de hexafásico, la primera duda que sale es cómo puedo construir un rectificador de seis fases a partir de sistemas de transmisión trifásico. hoy vamos a ver las topologías y contestaremos esa pregunta. ¿Cómo hacer un sistema de seis fases a partir de un sistema de tres fases? Entonces, para hacer el sistema de seis fases, vamos a partir de un transformador que por cada devanado primario tiene asociado dos devanados secundarios. En la lámina lo podemos ver, cada devanado, uno con un punto, uno con un diamante y uno con el triángulo, y vemos que hay dos devanados del lado secundario con las mismas figuras. La diferencia es que un devanado está bobinado a derecha mientras que el otro a izquierda. Es decir, el punto y el no punto de las bobinas secundarias de cada primario no coinciden. Esto permite la formación de un sistema hexafásico a partir de un sistema trifásico. Como su nombre lo indica, al tener seis fases, en el caso de media onda, que es el que estamos viendo en la lámina, vamos a tener seis diodos asociados, uno a cada una de las fases. El esquema de conexión de este transformador es de la forma de Y. Y vamos a tener que vamos a relacionar la corriente de continua con la corriente de alterna en las fases del sistema trifásico de alimentación porque nosotros estamos evaluando el impacto armónico hacia la fuente AC. entonces vemos las dos formas de onda tanto para la carga inductiva como para la carga capacitiva donde podemos utilizar este tipo de rectificador para circuitos de alta potencia y de baja tensión la duda es por qué utilizar un puente tan sofisticado si podemos utilizar un puente trifásico, básicamente por confiabilidad. El hecho de tener mayor número de componentes me permite operar el puente ante fallas de componentes, es decir, en un puente monofásico si falla una componente pasamos a un rectificador de media onda. En un puente trifásico, si falla una componente, pasamos a un rectificador monofásico. En un puente hexafásico, si falla una componente, todavía sobreviven cinco fases. Es decir, el rizado de tensión y de corriente que puedo obtener es mucho mejor. Me puedo dar el lujo de fallar tres componentes y caería en el caso de un trifásico. Por eso es altamente utilizado cuando la carga requiere niveles de confiabilidad alto, como por ejemplo, las estaciones de bombeo de un sistema petrolero. En Venezuela la configuración, no la monofásica sino la de puente completo, se utiliza en todo el oriente del país para las bombas, las macollas de extracción petrolera, sobre todo las ubicadas en Campo Boscán que son las que utilizan este esquema de rectificación para la alimentación de los inversores que manejan las bombas de extracción petrolera. Entonces, ¿qué relación guarda la corriente de continua con el sistema de alterna? Vemos que la relación en el caso de fuente de corriente es de 116%, mientras que para fuente de Tensión es del 127%. Nuevamente, el alimentador o la ampacidad de alterna es superior a la ampacidad en continua. El nivel de tensión que tenemos es del 78% de la tensión línea a línea del sistema trifásico de alimentación. El contenido armónico lo podemos ver. Fíjense que el principal problema de este esquema es la introducción de componente de continua, sobre todo en el caso capacitivo. Vemos que hay una distribución armónica diferente. El inductivo tiene fundamental quinta, séptima, onceava y treceava. Mientras que el capacitivo únicamente tiene fundamental segunda armónica y tercera armónica. Vemos que el contenido es completamente diferente. No solo las formas de onda son diferentes, sino su contenido espectral también difiere. ¿Qué pasa con los THD? Fíjense que el THD para el caso de carga inductiva es de 0.24, de 0 es decir, 24%. Pero para carga capacitiva, es de 117 recordemos que la carga capacitiva es la más común es decir que el impacto de este puente es superior inclusive al puente trifásico por eso es que su utilización no es tan alta en su configuración de media onda si vemos el vector espacial lo primero que nos damos cuenta es que el vector no está centrado en cero. Es decir, este puente en su operación transitoria puede producir desbalances de corriente severos en las fases. Y por eso observamos el corrimiento que se presenta con respecto al centro de la figura. Nuevamente, el caso inductivo en azul tiende a parecerse más a una circunferencia que el caso rojo que corresponde al capacity. Entonces el principal inconveniente de este puente es la introducción de alto contenido de desbalance en el sistema alterno más o aunado al contenido armónico introducido entonces nos vamos a la configuración más utilizada sobre todo en la industria petrolera venezolana en los campos del oriente del país que es la conexión delta-delta en donde fíjense que la configuración delta en un caso hexafásico origina un hexágono el puente tiene 12 componentes es decir que ante la falla de tres ramas todavía estaría configurado en una convención trifásica. Por eso este puente aumenta la confiabilidad ante fallas de componente, es decir, puedo seguir extrayendo petróleo en el caso de que se utilice para bombas de extracción, aún con presencia de falla. Eso implica mantener constante la operación. Este circuito se utiliza para sistemas que requieren alta potencia y niveles de tensión media. Vemos la forma de onda, fíjense que la forma de onda para el caso capacitivo tiende casi a una sinusoidal, mientras que el, el inductivo correspondiente al color azul parece más una onda cuadrada. Vamos a ver los THD. Los THD, fíjense que distan bastante, o mejor dicho, esta lámina no está viendo los THD, sino los niveles de ampacidad. La ampacidad de la fuente de AC con respecto a la DC, fíjense que están en el orden del doble, o mayor del doble. En el caso inductivo, estamos hablando del 233% con respecto a la continua. Mientras que en el caso capacitivo, que recordemos que es el más común, estamos hablando de 209%. Es decir, la diferencia de ampacidad de diseño supera el doble. O sea, necesitamos que el conductor de alterna maneje el doble de corriente, o un poco mayor que el doble, que el nivel de continua que estamos trabajando. El nivel de tensión es de 156% de la tensión línea a línea del sistema trifásico. Ya empezamos a ver las ganancias del sistema hexafásico. Fíjense que el nivel de tensión pasa de 1,35%, que es para el trifásico, a 1,56%. Obviamente, al tener un periodo de la mitad del trifásico, el rizado disminuye notoriamente sin la necesidad de aumentar el nivel de filtrado de la barra de corriente continua. Entonces vemos el contenido armónico. Fíjense que para el caso capacitivo casi tengo fundamental y muy poco contenido de quinta, séptima y así sucesivamente, comparado con el caso inductivo donde vemos un alto contenido armónico. Eso se refleja drásticamente en los THD. Fíjense que el THD para el caso inductivo es del 25%. Mientras que para el caso capacitivo es del 3%. Recordemos el caso ideal es 0%. Es decir que casi la onda que estoy obteniendo es sinusuidad. Si vemos el vector espacial, fíjense que mientras que el inductivo es un hexágono con algo de puntos picudos en los vértices, la forma de onda roja que corresponde al capacitivo es casi una onda es circular, es decir, el contenido armónico es muy bajo y lo podemos ver en el THD, es del orden del 3%. Entonces en este módulo vimos cómo generar un sistema esafásico a partir de un sistema trifásico. Vimos las dos configuraciones, tanto de media onda como onda completa. Vemos que esta, esta forma de onda o este tipo de rectificador, esta topología, es muy utilizada en los, en los campos petroleros por sus niveles de alta confiabilidad, niveles de tensión y bajo impacto armónico. Recordemos que los sistemas petroleros tienden a ser sistemas radiales, muy susceptibles a la contaminación armónica. Entonces esto es una solución ideal para sitios con alto número de macollas de extracción en sistemas radiales. Gracias por su atención y los invito a ver el siguiente módulo correspondiente a este tema donde hablaremos del rectificador dodecafásico, es decir, de 12 fases. Gracias por su atención.